Muchachos, muchachas, nos encontramos un nuevo video para mi canal y en esta ocasión andamos en Jugando Monopoly o Ludo en Devil May Cry 4. Pues bueno, voy a hacer una recapitulación muy rápida de lo que pasó en el video pasado y es muy simple, pues. Literalmente peleamos contra el maestro de Naruto, o sea, la ranita, no el pervertido. La cosa es de que lo humillamos bien feo al punto de darlo, a darle vueltitas por el suelo como una tortuga, no humillación. Y la cosa, que, la cosa es que al intentar escapar de ese lugar simplemente caímos en esta especie de trampa y aunque más que trampa es un minijuego y me recuerda mucho a un juego de mesa, por eso es que dije el título, ahí está. La cosa es de que... Voy a explicar también de qué chuchas son esas cosas que están en el suelo. Es muy simple. Son plataformas y más que comodines, cada color representa algo. Por ahora no estoy muy seguro. Solamente sé que el blanco es bueno. O sea que no me da nada. Mientras que el azul supongo que me debe dar algo. O el amarillo tal vez me debe dar algo por dos. Y el rojo obviamente es malo. No, chicos. Aunque parece queso. queso Dice, este... Tomate. Está <ríe> madre. Ok, ok, dos, dos, dos. Vamos a ver mi suerte. A ver qué me toca, me toca. Chicos, mi fortuna. ¿Con quién me caso? No, veo, bueno, me tocó rojo. Está madre. No, bueno, uy, uy, estos pandas me recuerdan demasiado a ese de alguien de Ben 10o, ¿no? chicos, sin la infancia está en mí. Pero bueno, también me gustaría comentarles acerca de mi último video y la verdad se los agradezco demasiado. Y es de que ya superamos la meta de 200 subs, y estoy muy orgulloso de mí, porque literal el último video que hice, a mi parecer, es el mejor video que he hecho hasta ahora. En el caso de juegos random-multiplayer. Pero bueno, eh, les agradezco mucho y en especial a los nuevos subs que se llaman, este, ¿cómo se llama? Ah, ya sí, César, este, Manuel Arana, mi apellido, y mi dios todopoderoso, bichita. la <ríe> La cosa es de que estoy muy orgulloso y se los agradezco demasiado. No sé cómo más podría agradecerles, aparte de regalar cosas que, por ahora, ¿no? Por lo menos hasta que sea Navidad, hay sí, pues. Algo que también me han estado preguntando es acerca de mi video, el último video de Outlast, ya que lo estoy alargando demasiado tiempo, y es muy simple, ¿no? Este, estoy reservando ese video para finales de octubre. Y ustedes dirán, what the fuck, ¿por qué? Muy simple, andamos en mes de brujas, amigo. Literal, qué mejor día que subirlo que un día en donde nadie va a hacer nada. Y tal vez les guste este juego de terror. Ya que, literal, yo sé cómo acaba. Pero no me acuerdo muy bien, porque literal, solamente lo vi en gameplay, nada más. No lo jugué, porque en ese tiempo como que mi PC no era tan bueno. Y aparte no me gustaban esos tipos de juegos de terror. Hasta ahora no me gustan juegos de terror, no sé por qué lo jugué. <ríe> Pero bueno, la cosa es que ya no me da tanto miedo como antes, chicos. No, antes era todo tremendo pichilón. <ríe> ok, 2-2-2, dos, dos, dos, vamos a ver qué nos toca. A ver si la suerte anda en mí o no. Uy, azul, ¿qué fue? Sí, ves, me da cofrecitos, son ¿no? Qué chévere. Chicos, abriendo cofre en Carro Royale. Ah, vamos a ver, ando en Fortnite, Fortnite. A ver qué me toca. Uy, ofertón. Uy, ofertón por dos. ¡Ah, la que suertudo que soy! O por qué se me toca esa huevada. No mentira. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya sí hice todo. Nada más no. Esta puerta azul es donde nosotros debemos de acceder de alguna manera. Y se, supongo que si caigo más de una vez en esas cosas rojas, mi suerte va. Mi mala suerte se va a incrementar al punto en donde pues simplemente me pueda tocar enemigos tan fuertes como lo puede ser en modo inhumano. O sea, no humano. <ríe> madre. Bueno, para no aburrirles también y es de que he estado reclutando, más que reclutando me han reclutado para un equipo de con Overwatch competitivo y es que literal ya tengo mi equipo, Aún no tenemos nombre y es los Covideros o algo así nos íbamos a llamar, esta <ríe> huevada de nombre. La cosa es de que está integrado por Zero, no sé si se acuerdan de ella, literal, este fue Lucio, si mal no me equivoco, en la última partida de Overwatch que subí, que fue, no, la penúltima, que fue me gustó demasiado, la verdad. Y también tengo otra sorpresa, ya que aparte de conseguir a Zero como mi integrante, también te conseguí tres pibardos más, pibardos porque son de Argentina, pero... ¿O oh, se dice chile? No sé, bueno, me, me voy me voy bien. La cosa es de que están para mi equipo y saben jugar muy bien, lo que, cual me gusta. Y la otra sorpresa es de que ya voy a pasar a Oreo, lo cual está muy cool. Y luego me sigue Platino. La verdad, solamente me gustaría llegar a Platino porque llegar a Grandmaster es demasiado difícil. Y menos si tu equipo no quiere colaborar. Así que para eso está ese equipo, para subir de rango. Así que está cool, pues la próxima vez que suba Overwatch será con partidas super competitivas, re difícil de una hora de gameplay, nada más oh. Lo cual espero que no les aburra demasiado Ok, creo que voy a adelantar un poco Porque la verdad se está demorando un buen día Y me da cólera porque literal Estoy, <ríe> estoy avanzando de dos en dos pegueón. Me llega el pincho Chicos, qué se siente viajar No, no salí en todo este año Ni siquiera llegué a salir ni una vez ¿o? Ah, no, sí, llegué a viajar a mi capital de mi país Y estuvo cool más que nada porque pasé con la chica que me gusta Ahí está Y con un colón por ahí ¿o No, un colón de mierda no me entero. Uy, qué fue Uy, qué chévere, me te pió. Bueno, yo esperaba que me desen algo especial, ¿no? De hecho, si mal no me equivoco, acá también se encuentra ya el último podercito. Oh, tremendo lagazo me pegó, weón. La madre. Uy, ya, solamente me faltan dos más. Tres más me faltan y ya gané ya. A ver, chicos, vamos a ver la suerte si está en mi puta madre. Suerte de MRD. No, mentira. ¡Uy, no! ¡Uy, no! No, me fregó. Pero bueno, yo voy a adelantar un buen rato hasta que termine de pelear con estos abuebonardos. Se me cuidan, ves. Muchachos, volvío. Ahora nos encontramos aquí. Que voy a tratar con la cinemática porque literal no muestra nada de interesante. Solamente el principio que parecía Kiri. Kiri diosa. ¿no? Todo chichona. <ríe> no me entera. No me van a meter vano. Pero bueno. La cosa es de que simplemente hay un pan ahí que parece lucio. Más que nada lo digo por su cabello porque anda súper sexy. Y parece un poco gay. No es por ser este. discriminador. Pero parece, <ríe> Eres o no. Pero bueno, eh. Me he dado cuenta también acerca de que el juego, el por lo menos el 4, está mal hecho. O bueno, a mi parecer, y aunque no los puedo jugar, juzgar del todo jugar. <ríe> ya que hacer un juego, o un libro, o una película, cuesta, amigo. Literal, si tú lo ves mal, es porque tal vez han dado todo su esfuerzo. No, weón, bueno, puta madre, me cagó. Me cago, me cago. Me cago. Okay, cada vez que parece rojito el lado, su cristal, es porque va a petar el suelo. Recordado, chicos. Puta madre, tan que me focusean las espaditas. Son ¿no? peor que no, Overwatch. Pero bueno. <ríe> Esta que baila, pero... La cosa es de que el hecho de que sea japonés no lo justifica de nada, amigo. Yo he visto animes muy buenos y juegos muy buenos que son japoneses y son... Uf! Así, amigo. Por ejemplo, Resident Evil, en el caso de juegos y en el caso de animes Pokémon, que a mi parecer me encanta Pokémon, la verdad. Y en el caso de esto, no, no le llega ni a la, a la tercera parte, su tercera entrega. Ok, rojo, rojo, cuidado, cuidado. Cuidado, weón, cuidado. No, no, no, no. No, me cayó como tres espadas, solo tengo que tomar una, una vidita No le llegan a la punta de los talones, amigo, literal, la 3 de ser Dante, nuestro personaje principal O sea, yo no, yo no juzgo de que hayan cambiado de personaje principal Solamente juzgo de que, eh, literal, metieron a Nero de la nada De la nada apareció, amigo Y literal, Dante es un cazarecompensas o cazamonstruos, algo así Mientras que él simplemente lo hace porque... Porque sí, pues solamente porque supuestamente secuestraron a su... Son... La verdad, dijeron... van a vete allá a rescatar como un paladín. Y, y él hizo caso como perrito obediente. Nada más, weón. Nada, no explican de dónde salió él. ¿Por qué huevas tiene tu Devil hunger No explican nada de nada. Y no justifica que sea japonés la serie, como ya les dije. Pero bueno. Oh, weón. Ok, nos vamos a tardar un buen rato. Así que van a ver un pequeño timelapse con música de fondo robada, chicos. Link en la descripción. ¿no? Uh -huh. Chicos, volví. Ha sido sí humillé bien feo. No, mi ídolo, Lucio. Caíste bajo. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué poder demoníaco tienes? O algo así. ¿Cómo lo haces? Dice, esto a, responde mi cuestión, o sea, mi pregunta. ¿Qué chuchas está ocurriendo aquí? Chicos, está traducción, ¿no? Uy, qué profundo, o oh, algo así, <ríe> ¡Tamare! ¡Es magnífico! ¿Me escuchaste? Dice, si tú quieres respuestas... Ah... Uh, ¿Qué? Guau, bueno, eso no entendí, sorry, me bugué, me bugué. Dice, hace unos pequeños años de que ha estado buscando esto y... Bueno, efe, me salté, GG. Pero bueno, la cosa es de que no es tan interesante, solamente que descubrí este poder que ya lo habían visto en el primer capítulo. Y la, la verdad, eso es lo único de interesante. Pero bueno, chicos, humillé a Lucio Gay. No, mentira. <ríe> no, luego no, me banea, ¿no? ¡No! Pero bueno, espero que les haya gustado mucho, chicos. Y ya supongo que estos es el cuarto o el tres antes de que acabe el juego. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho, chicos. Yo me despido y se me cuidan y chicos también. O sea, ¡chao! <risa>